No, ni idea, creo que hay que cambiar de categoría Hombre, no, la categoría está muy difícil Superstars Estamos súper criollos Uy, ni idea ¿cuál es, esa? cuál es la producción de ese No, hacia abajo, ¿Hacia abajo? Ah, para adultos Para adultos, con todo. En pelota en... <risa> Uy, guacamayo Ah, sí. no, con... <risa> Hola mis amores hermosos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube Yo soy Laura Tobón Y hoy tengo un invitado demasiado, demasiado especial Que quería traer hace mucho tiempo Que eh, nos conocimos en la Teletón En la Teletón, Deli. Deli. Y bueno, hoy le dije que si sí quería venir a hacer un video conmigo Y bueno, les presento a Sebastián sí, ¡Hola! ¿Cómo están? Oigan chicos, yo soy Sebastián Silva Estoy feliz de estar en tu canal Y de hacer este video tan divertido Y quiero que empiece ya Bueno, oigan, hoy vamos a jugar Heads Up, así hashtag. Heads Up. Es un juego que yo me pongo el celular en la cabeza y eh, Sebas tiene que adivinar, él me tiene que ayudar a adivinar qué es lo que hay en mi cabeza, ¿cómo se dice, ¿Cuál es, qué es lo que me aparece en la cabeza. El, el animal, el personaje, la película, la canción, lo que sea. Ajá, la idea es que tenemos que usar como eh, sonidos o palabras o tratar de explicar qué animal es, pero sin decir el nombre del animal o de la cosa que esté ahí. Que no en... salga ahí. <risa> ¿Estás listo, corazón? Estoy súper listo porque yo siempre estoy listo. Pero preguntas, ¿eres bueno con este juego? Soy buenísimo, ¿ah? yeah, súper <risa> competitivo. La pregunta es, ¿qué pasa el que más responda, pues el que más adivine? Ah, ¿que nos ganamos? Sí. Mm, eh, no sé. Bueno, Ahorita mira, el que pierda, el que pierda tiene que subir una historia. ¿No? Espérate, no, ¿cómo lo digo? <risa> en pelota, en... <risa> Tiene que subir una historia, como así bien chistosa. Espera, ¿qué, ¿qué hacemos? Tiene que subir una historia juntándose algo en la cara. Uy, listo. ¿Sí? sí, listo. Pero que, bueno, sí, ahí vemos. Oh, my God. Como crema frita o algo. Nutella. Uy, uh, listo, sí. ¿Listo? Nutella en listo, la cara. Listo, me parece. Historias. Vas a O sea, perder. yo te hago Listo. ¿Listo? De una Buenísimo Entonces, Sebas, vamos a empezar con animales ¿Quieres Empiezo empezar yo? tú? Sí, dale, de una Ahí va ¡Santecema! Listo Ok, colócate ¡Oh my gosh! ¡Oh my gosh! Prepárate Sí Ay. Bueno <risa> Dos palabras <risa> <risa> Sexy ¡A ver, <risa> ¡No! no. Sí. Eh, es un eh, perrito muy chiquito Chihuahua Sí, para abajo Oh. ¡Eres muy mala! <risa> Va, a para arriba, a para arriba. Es un animal del mar que es muy inteligente. Molusco. ¡Ah, no! Muy intelig... <risa> Caballito de mar. No, es muy inteligente. ¡Nemo! Ah. No, no, no, es súper inteligente, es muy amigable, es La... muy hermoso. ¡Es delfín! ¡Sí! Oh, ¡Abajo, Este animal es el animal estrella de los Estados Unidos. Ok. El... Sí, sí, sí. La, ¿El águila? No, ajá, algo así. ¿El halcón? Sí. Esto es una comida de mar. ¿Cuánto, cuánto? Ah. Ostra. Ah, bueno. ¿Cuántos hicimos? Tres. Puntaje para Laura, tres. Ay, Dios mío. ¿Animales? I'm ready. ¿Seguimos yes. con animales? Ya. Yeah. Listo. Bueno, con toda a ganar. Siguiente. <risa> eh, un un género del zodiaco ¿Cómo se dice? Un cosa del Zodíaco. Eh. Capricornio. No, otro. Cáncer. ¿Qué tiene una cola? Eh qué chusa. Eh, como Escorpión. Sí. Eh. ¿Ardilla? ¿artilla? Sí. Soy buenísimo. ¡Má! ¿Qué es eso? ¡Má! ¿Qué es eso? Lo que tiene leche. Eh, vaca. Sí. Así no, hacen las vacas. A ver. ¿Qué es, eso? es como una cosita chiquita que es me... muy ay. Y me manda más, más. Eh, rojita con punticos negros. Eh, mariquita. Sí. <risa> eh, uno muy gordo que viene en la África, <risa> que tiene unos No, en el rinoceronte. No, en los lodos, en los lodos, en, en el agua. Eh. eh ¿Cómo es que se llama? Ese gordo divino. El gordo divino. El sí, gordo divino. Se acabó el tiempo. ¡Tres! ¡Uy! ¡Vamos! ¡No! no cuatro. ¡Cuatro! Voy ganando. Pero ahí es cuando tú vas... o yo, porque yo adiviné. No sé. ¿Quién va ganando ahí? Pues tengo más talento para hacerte adivinar. Creo que gano yo. Ah, ah, ah. Sí. Bueno, Ustedes escriban es como... en los comentarios. sí Voy ganando. ¡Uy! ¡Uy! Esto va a ser... Un... <risa> cuando le he hecho todo ese nutrelo en la cara. <risa> y eso que yo ahorita tengo que ir a trabajar. A ver. <risa> para adultos. ¿Para adultos? Para adultos. Listo. ¡Ay, Dios mío! Consolador. Ah, es, es, eh, un trago que se toma vodka. en Rusia uh -huh, Ah, para abajo. sí. Eh, lo que las niñas bailan con un palo. Pole dance. Sí, en español. Eh, baile al tubo. Eso, para abajo. <risa> eh, si yo quiero darme besos con mi hermana, eso es. Zorra. Ah, Inge, incesto. La hermana de Michael Jackson. Eh, Janet. Jackson. Sí. La mujer maravilla es una. Mujer. Uh -huh. Deliciosa. Ah, <risa> Es eh, una. Superhéroe. Ajá, Otra. Ah, eh, la esposa de... Eh, primera dama. No, Chito. La esposa de este jugador divino espectacular de Inglaterra, de David Beckham. Con, la esposa, ¿cómo se llama? A ver, a ver, a ver. Bueno, me cinco, me bien. cinco. Cinco. Estamos conectados. Lo nuestro es lo de para adultos. Ah. <risa> Está intento. <risa> Dale, te toca a ti. Ah, me bueno, por favor. Vamos a ayúdanme, ganar, vamos a ganar. Silver, si ustedes allá, escriban los comentarios. Ok, eh, cuando apuestas en un lugar. Gambling. ¿Qué? No. Eh, el lugar donde eh, apuestas, la ruleta. Ya, ya, ya. Cartas. Eh, vamos al. Eh, casino. Sí. Eh, un cinturón para que no tengas. Cantidad. Cinturón de cantidad. Sí. Eh, donde escuchas música en el celular. Ajá. Una aplicación muy iTunes. famosa. ¿Itunes? No, otra. Deezer, Spotify. No. Sí. Eh, nadar. <risa> me... <risa> Cuando tratas de caerle a alguien, con... eh, ¿sexo? No. ¿Y yo eh. te digo a ti cosas lindas? Eh, ¿Coquetear? Sí. Eh... ¡Te vas! ¿Cuándo te operas la cara? Cirugía plástica. Sí. Uy. ¡Ay! No, acabamos en Se la vi virginidad. Te <risa> vi mal. La última era virginidad que me Ah, no, no. te este fue bien. Cinco puntos. Vamos súper empatados. Bueno, voy ganando yo. Trabajo. Trabajo ¿Sí? listo, de una Dios mío, santísimo. Para arriba. Eh, cuando tú llegas a pedir una cita, tú te encuentras primero con la. Recepcionista. Muy bien. ¡Uy! ¡Oh! Alguien que trabaja con metales. Eh. Metalero. Es verdad. No, no. <risa> Espérame, no sé. El, el fundido. Eh. ¡No! no. <risa> el fundidor. Arriba. Cuando uno estaba en el colegio, uno recibía clases de personas como... ¿Profesor? <risa> uno recibía clases donde uno tenía que oír a personas muy importantes como eh, Sócrates... ¿Filosofía? Sí. Filósofo. Sí, eso es. Yo todas las, todos los días alguien me, me pone linda. ¿Quién es esa persona? El maquillador. Sí. ¡Para arriba! ¡No! ¡Hiper perdiste! O sea... pues sí. ¿Qué dijiste? ¿Metalero? ¿Metalero cuál era? No. Metalúrgico, bueno, casi, casi. No, o sea. Lo bueno es que uno con todo esto aprende uno de los errores, <risa> conoce. Es que metalero. ¿Estás listo? Estoy so listo. Ok, ok. Trabajo, ¿no? Listo. Bueno, vamos a ganar con toda. El que arregla el carro. Voy a llevar mi carro al... Al... al... Ay, ella se hace para hacerme perder. ¡No, te lo juro por es que no! Al... Ay, no, tengo que llevar el carro al... Eh, se me olvidó, ¿cómo se dice? Siguiente, siguiente. Perdón. Eh, tú ah, ah, ah, ah, ah. Sí, de bueno. Televisión Sí Una persona que siempre va a, a un colegio a ¿Profesora? Inspeccionar ¿Profesor? No Policía No, es que eso no pasa acá Acá no pasa eso El que está en la iglesia como ¡Halo, ¿Padre? No, pero otra versión de eso Eh, monseñor ¿Qué? <ríe> ¿Que lleva las ovejas? Eh... El que lleva... Al pastor, la... pastor, sí, pastor. Sí, sí, sí. El, el, el que contrata a la gente en, en una empresa. Eh... ¡Eh! Gerente de Recursos Humanos. Ay, joder, mal. No, estamos para la. estamos muy Estamos como. muy mal. <risa> <risa> bueno, ¿desempate o qué? Esto es tenaz, sí. Trabajos no es lo nuestro. Bueno, no yo voy ganando por un solo punto. ¿Películas o qué? O películas, mierda, películas, películas. Películas, mis... <risa> <risa> No, para arriba. ¡Para arriba! No, ¿qué es eso? Eh, bueno, esta es una película... ¡Harry de... Potter! A <risas> que ganó muchos premios Es un niño hindú que se pierde okay. en una balsa Y que eh, tiene... hay un tigre... Life of P Sí, eso, para abajo pa ¡Ah! Bueno, <risas> dale La cigüeña El rey león Exacto La cigüeña eh, un, Una película infantil que tiene Dumbo. muchos automóviles Ah, Cars Muy bien, para abajo una película de Disney que es de cocina y es con un rato. Eh, una película película <risa> de Jim Carrey, muy chistosa, que se pone una. ¡La más ¡Sí! se vale ¡Se vale, no, se no vale! Ay, bueno no. <risa> Oye, bien, para ser tan Hola, mala tuviste cuatro. ¿ah? Bueno, vas tú. Ay, no voy a adivinar nada, yo sé. Lo que he dicho todo, todo este video. Mariquita. No. <risa> eh, que van el mar y van buscando. En a... No, van buscando a alguien. Busca... Buscando a Nemo. sí eh, donde bailan y es como en los años 50, eh, sí. Eh, y bailan Chicago. y está Cristina Aguilera. ¿Chicago? No, Cristina Aguilera. Eh, se es se rojo en francés. Moulin Rouge. Sí. Eh, la película de las fichitas que se arman. Eh, Una marca de, de... Yo sé cómo se llaman, que son... ¡Siguiente, siguiente! ¡Ah! Eh, ¡Siguiente, siguiente! Ya, la película donde Shakira cantó y que es de animales. ¿Madagascar? No, parecida. Eh, no me acuerdo. Ah. ¿Animos? No, ya, su topia. ¿Cuántas cuentas hicimos? Isaac Tres. Uy, <ríe> hiper Adultos es muy Otra vez la de adultos. ¿eh? Sí, me encanta la de adultos. Bueno, vamos a volver a la de adultos y aquí ya sabemos quién va sí, a ganar. Sí, sí. ¿Listo? Vamos Creo en que empate. vamos empatados. Sí. Entonces aquí vamos a hacer el desempate. Cuando no comes carne. Vegetariano. Otro. Un vegano. Sí. Abajo. abajo. Listo. Una película. Es con Julia Roberts y ella es una mujer muy... Ay, dije la palabra, para arriba, perdón. <risa> eh, las mujeres en Asia que son súper hermosas, uh -huh. que se arreglan mucho, uh -huh. que tienen los trajes típicos. Uh -huh. <risa> una, una canción de Verónica Rosco. Y me quito. Las Bragas. Malpado. Una serie que está súper de moda con zombies. Eh, The Walking Dead. No, otra. Eh, no, con vampiros. Eh... Vampire's Diary, no, no. Eh... eh okay. Twilight. No, Pucha, true. ¿Qué tienes en, tu, en tus manos? El celular. ¡Ajá! iPhone. <risa> iPhone. El celular iPhone. Pero qué pena, pero eso no es categoría adulto. True Blood era. Ah, no, ni idea. Pues que no, ni idea cómo es. Ah, bueno, perdiste. ¿Perdí yo? <risa> no, ¿sí? Ay, por? no le tomé pantallazo. Siguiente. Oh. Siguiente, siguiente. es una película que habla de cómo alguien conoció a su suegra. ¿De cómo alguien conoció a su, Ajá. su suegra? Entonces digamos, si nosotros fuéramos novios y yo digo, ay, mira cómo yo conocí a, tu, a mi suegra. How I Met Your Mother. Sí, ah, pues cuando yo trato de ligar contigo. ¿Ligar? Ajá, como es un sinónimo. Sí, co eh. coquetear. Sí, Ah, cuando te hacen un... Cuando te dicen... Hace... Como... ¿Qué es eso? Sea eh, una bebida de café muy famosa en el mundo. ¿De café? Ajá. moca No, no, no. Capuchino. Una marca, una marca, una marca, una marca. Una marca. Eh, ¿Juanamaldé? No, otra, otra. <risa> ¿Starbucks? <Wars>. Sí. <risa> <risa> Creo que estamos en hiper empate. Estamos empatados oh, no. todavía. Sí, sí. Oigan, hay que hacer un desempate raro. ¿Piedad? ¿Vamos a volverlo a hacer ok. Bueno, sí, sí, sí. Pero con algo <coughs> que puedas empatarnos en serio. ¿Vaíces? <risa> bueno, sí. Va a ser divertido. Uy, ni idea. Uy, ni idea. Uy, ni idea. Bueno. Uy, ni idea. <risa> Uy, ¿dónde estamos? ¿Dónde vivimos? Colombia, sí, Colombia. Eh, nuestro país vecino de la parte de abajo de, de Pasto. ¿Ecuador? Sí. Como digamos una montaña oscurita. Eh, montaña oscura, montoñita. Mont Como si fuera un monte, pero oscuro. Eh. Mote, no mentira, monte, como un, como, un monte como un monte de este color, monte... como un monte de este color. Negro. Sí, Negro. es como si tú estuvieras en un país donde sudan mucho. País donde sudó mucho. Ajá, ah, ¿cómo se llamaría? Egipto. No, <risa> usa, usa la palabra sudar. Sudáfrica. Sudán, ah. Sudán, vale. Uy, Uy, caro, cuatro, cuatro, sí. Dios mío, el desempate. <risa> no quieren, usted en la cara. Vale. De Trump. Estados Unidos, Japón, Corea, China, Justin Bieber ¿de dónde es? De Canadá, es que yo soy muy bonita, bueno. un lugar, un lugar Egipto. que Estados Unidos no quiere para nada eh, Irak, muy bien, eh, ¿dónde están las pirámides? Egipto, bien, eh, ¿dónde tiembla mucho? Tiembla mucho todo el tiempo, En ¡Ah! ¿dónde es? ¿México? ¿Dónde era? Gane, gane, gane. Gane, gane. Ay, gane, te gane, odio, gane, ganaste. Gane. gane tu cara, <risa> Nutella en tu cara. Yo no quería ninguna, la Nutella. ¿Cómo les parece amigos que se vas a acabar de perder? Entonces, mi amor, quédate ahí que va a traer Nutella. Ay, no. Para que no te sientas tan mal. ¿Qué vas a hacer después de esto? ¿Estás listo Pon encima? Quiero ya a tus Instagrammers. Ok. Amigos, acabo de perder una apuesta con Laura. ¡Y miren lo que se tiene que meter en la cara! ¡No! ¡Sí, mi amor! No, ¡I love you! No, ¡I love you! Lo... <risa> ¡Bebé, perdón! ¡Qué rico oh, país! Oh, oh. <risa> bueno, amigos, <risa> eso fue todo. Eh, quiero agradecerle a mi gran compañero Seba Silva por venir hasta acá. No, con gusto. Vine y perder. A o sea, te lo juro, como les estaba diciendo a los de producción, yo nunca gano un reto en la vida. O sea, para que yo gane, mejor dicho, tiene que pasar algo... Güey, pucha, estoy destinado a perder, estoy destinado a sufrir Oigan, suscríbanse ya mismo también al canal de Seba Silva Que te encuentran como Sebastián Silva en YouTube y arroba Music en todas las redes sociales Suscríbanse también al canal Al canal de Lau Y ya está Y a los 200 mil <risas> seguidores voy a tener una gran sorpresa, Seba ah, ¿Qué va a ser? No voy a decir Cuéntamela, cuéntamela, no, cuéntamela, cuéntamela no. y yo reacciono Los quiero mucho Cuéntamela y yo reacciono para que la gente se comentarios, ¿Qué, ¿Qué va a ser? ¡Oh! <risa> ¡Bye! Les conviene. Ah, les conviene. Suscríbanse, Bye. amigos. Ay, vayan a ver el video que tenemos en, en, en el canal. Hicimos un video, un cover con Lau, entonces vayan a verlo porque está increíble.